Fundada en 2012 en Guanajuato, México, Game Color Studios es un estudio que se especializa en nuevas tecnologías interactivas e inmersivas para producir contenido original en plataformas de realidad virtual, consolas de videojuegos, computadora y realidad aumentada. La compañía desarrolló Bloodstone Engine, motor de juego especializado en tecnologías interactivas e inmersivas. GameCoder son los creadores de Attraction, el primer videojuego latinoamericano publicado y distribuido por Bandai Namco Entertainment. En 2016, GameCoder lanzó Sophies Guardian, un videojuego mexicano en realidad virtual que ahora tiene licencia en Virtual Reality Arcades en todo el mundo. Latipus Animation de Guadalajara es un equipo de artistas cuya pasión es contar historias y crear mundos increíbles. ¡Ay! Su especialidad es el desarrollo de propiedad intelectual, la creación de contenido original comisionado y la oferta de servicios de consultoría creativa, ilustración, storyboard y producción de animación para el sector publicidad, así como la dirección y creación de cortometrajes para cine y televisión. Destaca su trabajo realizado en el Cine Minuto para promocionar el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y su reciente logro como ganadores en la convocatoria de Pitch para Cartoon Network y el Festival Internacional Chile Monos. Gracias al proyecto Squish Pop, que desarrollaron en colaboración con el estudio Sociedad Fantasma. Sismic Studio en la Ciudad de México es una boutique creativa de desarrollo, dedicada a generar ideas y conceptos que toquen las fibras emocionales de las personas, siempre enfocados a crear piezas bellas que cumplan con su objetivo de comunicación. That was Mozart. Por más de 10 años han reunido el talento de los mejores profesionales en el área de film y visual. Hoy son un equipo consolidado que trabaja con artistas internacionales y se mantiene en constante crecimiento tanto técnico como artístico, disfrutando siempre de proponer y crear piezas innovadoras que mezclan la visión de sus clientes con el talento de sus artistas. Eso fue Mozart. Vanilla Studio, fundado en Cuernavaca, es un estudio especializado en animación 3D y storytelling. En él se combina la tecnología revolucionaria con la habilidad de sus artistas para contar historias con un contenido profundo que inspira al público. Para el equipo no se trata de cantidad, se trata del arte y la artesanía de hacer un producto atractivo, abordando cada proyecto con pasión y entusiasmo. Siempre dan todo su corazón al producto final. Destaca su participación como socio creativo en Pixelatl al crear la imagen y campaña promocional del Festival Internacional de Animación en Cuernavaca. Designar Media es un grupo creativo con sede en la Ciudad de México. Se especializa en el desarrollo de proyectos con perfil educativo y para difusión cultural. Su misión es la creación de contenido multimedia que pueda promover el crecimiento de la cultura y el profesionalismo alrededor de las industrias creativas. años, a través del portal designare.com, se ha integrado una red profesional que colabora activamente generando alianzas creativas entre estudios de diseño, desarrolladores de software, agencias de comunicación, escuelas de arte digital y empresas del sector a nivel internacional. Designare Media ha logrado producir contenidos originales en formatos innovadores, incluyendo shows de video mapping cortometrajes de realidad virtual y producciones de video documental.